Aquí está, miren, la famosa Madeleine García. Mire, aquí, aquí, aquí en Colombia, en Cuba, también. Aquí está, aquí está, no, pero aquí en Venezuela no pasa nada. Vayan a San Cristóbal. Vayan a San Cristóbal y parece cinco días de cola de gasolina. Aquí todos los días le escribo por Twitter las mentiras que usted hizo por Twitter. mentirosa, falta de respeto. Lo que ustedes. Porque mujer, no digo lo que se merece. Y merece un respeto. Porque no se pone escarapela que digan que soy de Telesur. Póngansela, no anden escondido, Gráeme bastante, ahora no, también estoy grabando usted. Andrés Cárdenas. Andrés Cárdenas, me damos yo, tranquilo. De Sur. Sí, son el Telesur. La famosa Madeleine García, que habla bien del gobierno, cuando no, cuando, es verdad, venezolano mayor de edad y yo, con dos hijos que estoy trabajando aquí en Colombia, y no soy ningún guaidó. Yo, si yo trabajo, yo no como. Si pues, sí tienen que trabajar para que le paguen. Espere que esta mierda se cague, a ver cómo va a quedar. La famosa Madeleine García aquí haciendo un, un periodismo mediocre, porque es lo que hace. Sí.